Bien, vamos a ver cómo podemos realizar una grabación de una la grabación de una videoconferencia utilizando el software IT Presenter. Para ello nos vamos hasta la pestaña home ¿sí? y nos vamos hasta Record Video. Fíjense que en este punto nosotros tenemos que este seleccionar si vamos a, a grabar a pantalla completa ¿sí? o personalizado entonces le indicamos que vamos a grabar en pantalla completa eh, acá nosotros tenemos que asegurarnos de que el audio la entrada de audio esté apuntando al, al, al micrófono que nosotros estamos utilizando y la salida de audio también que esté con el altavoz que nosotros estamos utilizando si no están utilizando un auricular, entonces le va a salir predeterminado el, el audio que trae el, el computador. Pero si están utilizando un, un micrófono y un auricular, en, en mi caso, entonces le va a aparecer el dispositivo en este punto. Y eso es lo que tienen que seleccionar. Una vez que nosotros tengamos listo, entonces este, simplemente le damos acá en Rec. Y eh, vamos a comenzar a... Este, realizar la, la grabación en, en IT Presenter, fíjense que yo en este momento ya ya tengo, acá ya tengo ya mi, la videoconferencia preparada, ¿sí? acá pueden haber un montón de alumnos, yo dentro de mi videoconferencia después voy a poder compartir una ventana, voy a poder compartir toda mi pantalla si, si quiero, ¿sí? y este una vez que termine yo, mi en este caso mi, mi grabación, entonces yo le tengo que indicar al la Active Presenter que esta sesión de videoconferencia que estoy grabando en este momento con ese software, entonces yo eh, le tengo que indicar eso a la Active Presenter, entonces para ello fíjense que acá abajito está el eh, trabajando el, el software ¿sí? entonces me voy hasta acá ¿Sí? le indico que quiero que de dejar de, de grabar en este caso entonces simplemente le indico que quiero dejar de grabar y automáticamente él prepara el, el, el slide que está capturando en este momento y me, me muestra un mensaje simplemente yo le doy en ok ¿sí? y acá tiene que aparecer fíjense que ahí ya aparece ¿sí? la conversación que yo estuve teniendo con, con mis alumnos en este caso. Ahí está la la grabación. Esto yo acá este lo puedo yo puedo, por ejemplo, acá agregarle un título, ¿sí? A, a, a este encuentro, ¿sí? Esa pues video puedo cambiar el, el, el color de la letra por ejemplo ¿sí? y este le puedo también por ejemplo dar un, un efecto de entrada al, al video que estuve grabando, ¿sí? eso lo puedo ver acá en, en, en transición y le puedo poner un, un pequeño efecto, una vez que yo tenga esto fíjense que eh, este, eh, eh, tengo la, la grabación en sí del encuentro de mi videoconferencia yo primero tengo que guardar esto sí lo voy a guardar con una extensión approj ¿sí? y ahí pongo el, el nombre de la del, de, del vídeo en este caso vídeo con alumnos por ejemplo y lo único que tengo acá es el, el archivo ¿Qué me sirve para Uptip Presenter. Todavía no tengo el, el video a este archivo. Yo, por ejemplo, después acá eh, lo puedo escuchar, lo puedo editar, le puedo agregar eh, a, algunos efectos inclusive. Eso lo vamos a ver en, en, en otro momento, en otro curso. Pero ya tengo listo mi, mi... Mi... Acá para poder exportar esto. Entonces, esto yo lo tengo que exportar a qué formato lo tengo que exportar a modo de vídeo ¿sí? y eh, le indico el tamaño el ancho y el alto en este caso me quedo con las opciones predeterminadas y simplemente le doy en ok este proceso de exportación de vídeo suele tardar eh, varios minutos cuando eh, el tiempo que uno graba en la videoconferencia es muy larga, entonces dependiendo siempre del, de la cantidad de tiempo que yo estuve grabando en mi videoconferencia y también dependiendo de la capacidad de procesamiento que tenga en mi computador entonces este proceso de exportación puede tardar algunos minutos. Eh, como no es una eh, presentación muy larga la que eh, estamos grabando en este momento entonces este proceso de, de creación de, de vídeo o de exportación de vídeo entonces no, no va a tardar mucho una vez que eh, termine este proceso de exportación entonces ya voy a tener listo mi vídeo en formato mp4 que es el formato de exportación entonces le digo que quiero abrir el video para visualizarlo. En este momento ya tengo visible el, el, el video. ¿sí? Y eh, este es el, el video que eh, después yo voy a poder compartir en, en mi curso, ya sea en el, de, en el de Classroom o en el de Moodle. Y este. Una vez que lo comparta, entonces ya va a estar disponible en, en esas plataformas. Eh, ese proceso de compartir los videos lo vamos a ver en el siguiente video. Hasta luego.